Hoy presentamos el programa en el Arenal, habéis aquí en Marbella, en la playa, habéis visto qué día más maravilloso hace. La verdad es que ya en veranito, ya la primavera, como que la dejamos un poquito olvidada, ¿verdad? ...con esta buena temperatura... ...aunque también a veces pues claro hay tormenta de primavera... ...y es que todavía no hemos entrado en el 21 de junio... ...que sería oficialmente ya la primavera, la temporada ¿no?... ...la apertura de la temporada... ...mientras tanto nosotros pues visitamos amigos, eh, personas... ...pues que tenemos una afinidad, son muchos años... ...y la han pasado mal, la han pasado mal con la pandemia... ...y bueno pues eh, todo el mundo tiene que otra vez... Eh, ...resucitar como el ave fénix, como el ave fénix y también pues salir a flote, ¿no? Bueno, pues eso muchos empresarios lo saben muy bien y por eso queremos dedicarle a ellos también parte de este espacio para darle esa fuerza, esa energía, por eso estamos visitando comercio, establecimiento y amigos. Bueno, pues vamos ahora a comenzar con la entrevista de Isabel Domínguez aquí en el Arenal BIS y con un día tan maravilloso como el de hoy. Isabel Domínguez, mi querida amiga, una gran profesional, una gran empresaria, muy valiente. Te tengo que felicitar en primer lugar porque ya has abierto, has tenido que hacer mucho número pensar sí. mucho las cosas. Al final has decidido ya pues, tener esto abierto. El tiempo es muy bueno y yo creo que ya es el momento para hacer, como dirían los franceses, la meeting plan ¿no? de preparar el restaurante. ¿no? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo tomas esta nueva temporada, esta nueva etapa de nuestras vidas? Hola Elenita, Pepe, pues bien, hay que estar valiente, como has dicho y vamos a por todas, hemos cambiado el concepto, eh, estamos muy ilusionados con nuestro nuevo chiringuito Arenal Beach y hemos cambiado ahora, el concepto es propio chiringuito español, con espetitos, con frituras, con paellas, relax, quiero que viene todo el mundo, tengo precios muy buenos ...y con mucha esperanza de sobrevivir ahora... ...las expectativas esperamos de que el turismo empiece a venir... ...abran las fronteras, pueda la gente viajar y moverse... ...y en tanto vamos a trabajar con la gente de la zona... ...y con ilusión y con buena energía, contentos... Sí. ...ha sido duro todo este tiempo de confinamiento y... ...pero como todo el mundo, ahora... ...el pasado es pasado y hay que mirar adelante... Claro, tú has trabajado también con muchos mmm, extranjeros... ...pero que sí. tienen nacionalidad aquí, sí. no solamente gente... ...que han venido solamente a pasar la temporada... ...sino que tú tienes ya una clientela hecha sí. de extranjeros... ...residentes en Marbella, aquí en la Costa del Sol. Sí, de hecho aquí en el Rosario donde estamos nosotros... ...hay una mmm, colonia de alemanes, tenemos muchos clientes... ...que viven aquí, están aquí, ya están viniendo a comer... ...a beber, a pasar las tardes con nosotros... Y sí, gracias a Dios, tenemos cliente de la extranjera que vive en Marbella y nos conoce. Y esperamos que este año nos damos a conocer más todavía y también entre el público español y bueno, uh -huh. aquí estamos contentos. Bueno, cada, cada empresario, cada negocio me comenta pues cada que cada uno pues ha hecho su estrategia para salir adelante y bueno, pues para tener más clientes, a lo mejor hay personas que no podían a lo mejor venir porque claro, eh, no es lo mismo estar aquí que estar pues en otro sitio, ¿no? Entonces, varía a lo mejor lo que son los precios, varía todo, ¿no? Porque también tú tienes más gasto, tienes que pagar sí. más, entonces cada uno tiene su estrategia, ¿no? ¿Cuáles han sido las tuyas? Porque me comentaba que ha hecho unas ofertas también para que pueda venir más personas, sí. que, que sea más asequible a todo. Cuéntame un poquito en qué consiste sí. esa estrategia. Pues en principio los precios lo hemos puesto muy asequibles en general que podéis lo ver en nuestra página web www.arenalbichmarbella.es. ahí podéis ver nuestra carta de comida y de bebida absoluta y luego tengo ofertas, los martes vamos a tener el día del espeto 5 euros más caña por persona y los miércoles paella mixta más caña 10 euros por persona mínimo dos personas, así que tienen que venir de parejas en adelante ...y luego todos los días pues tenemos los espetos... ...que en general valen 6 euros... ...tengo lubina, dorada, calamares... Eh, ...todo tipo de pescado que haya del día fresco... ...al espeto... Uh -huh. ...y nuestra estrategia es eso... ...ponernos más eh, al alcance de todo el mundo... ...y pienso que en volumen al final... ...está todo el mundo más contento... ...y es bueno en general, nos tenemos que ayudar todos... ...para que esto salga adelante y podamos sobrevivir a esta situación. Me ha llamado la atención, Isabel, porque ya tienes... ...desde de que entras eh, por este camino, aparcas y empiezas a caminar... ...para venir al restaurante, le vemos ya que tiene la carta... ...en la pizarra como siempre, sí. pero además haya ido el código QR. Sí, el QR como ahora, eso es muy importante, nos han obligado... ...a digitalizarnos, entonces ya no podemos dar... Tenemos cartas como en papel, ¿no? pero nos están obligando y es normal para que no haya tanto contacto digitalizado. Con el QR que está en todas mis mesas, está en todas mis cartas en, en fuera, está también en la página web, en Facebook, en el QR ya se ve la carta. Con el móvil tú vienes y en vez de que yo te dé una carta, te grabas el QR, te lo bajas y ahí ves nuestra carta completa. Y ya, pues a partir de ahí, nosotros tomamos nota de lo que la persona quiere. Y así hay menos contacto y es más seguro para todos. Claro, ya vemos a tu equipo. Esto en es la entrevista, tú igual no lo ves. Te hago un poco malas para pero estoy viendo a tu equipo con las hamacas, ¿no? Ya montando también sí. lo que es, porque claro, ahora hay gente ya que ha disfrutado del mar, que ya se ha dado su sí. primer baño, ¿no, Isabel? Sí, el agua está buenísima. Eh, yo ayer me bañé, estaba fantástica por la tarde, porque de día hice un día regular. ...y hoy más tarde tenemos que darnos un baño... ...sí, las hamacas las estoy montando... Eh, ...nuestro vecino Alberto también las montó ya... ...y vamos a trabajar conjuntamente como cada año... ...con las hamacas aquí enfrente del chiringuito... Eh, ...las vamos a poner a 6 euros, Alberto... ...y esperamos que vienen a disfrutar del sol... ...de una paella en la playa... ...de una buena hamburguesa arenal en la playa... ...nuestro pulpo como siempre... Y la novedad que son los espetos, que tenéis que probarlos. El año pasado hemos disfrutado algunos días, eh, nos has anunciado música en vivo y en directo. ¿Vas a seguir manteniendo esa línea, Isabel? Eh, ¿O has pensado en otra...? Eh, estamos planteándonos porque exactamente hay todavía un poco de confusión en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer. Entonces sí que tendríamos tenemos que poner música en vivo, queremos hacerlo, eh, tenemos que mmm, saber bien cuáles son las normas, porque como todavía no puede haber mucha gente junta, estamos intentando seguir las normas y directrices que nos marca el ayuntamiento, para que vaya todo bien en regla, pero en cuanto se pueda, claro que vamos a tener fiestas con música en vivo, Monti Montero, Tierra y Luz, grupos cubanos, tenemos ya todo eso en vista, el es tango que... de Rea Danza, Diego Arias y Merche tienen que venir, ya hablamos con ellos, que son los mejores tanguistas de toda la Costa del Sol, y, y vosotros con vuestras entrevistas, la noche de San Juan la estamos planeando. Es verdad que queda nada, queda muy sí. poco la noche de san juan exactamente no sabemos cómo vamos a hacer la fiesta porque no sabemos el aforo que podemos tener pero vamos a hacer algo especial y al menos espetada seguro si podemos tener música y fiesta también lo vamos a hacer esto podéis seguirnos en el facebook y ahí informaremos de lo que vamos a hacer que todavía no tenemos sistemado exactamente pero sí la verdad Isabel una vez que uno está aquí no, no le apetece marcharse ...porque podemos disfrutar pues, de un aperitivo para comenzar... ...luego tranquilamente comer... E irnos a la playa, darnos un baño, dos baños... ...o tomar algo también en la hamaca... ...y luego terminan esta terraza chilao... ...ya el sol caer, el sol... ...tan bonito aquí tomamos esos cócteles que preparáis... ...o un sí. buen helado... Eh, ...que es todo para mucho, ¿no Isabel? ...esos cóctelcitos sí. que no tanto nos gustan... ...un una siesta en la cama balinesa... <risa> ...también voy a tener ofertas a partir de la próxima semana... Bueno, no, miento. A partir de ya del de, de sábado, hoy es día 5, viernes, sí, mañana 6. A partir del 6 de junio, que es mañana, eh, Mojitos hacemos el segundo gratis y Daikiris también el segundo gratis. Su precio normal son 6 o 7 euros, pues es, te tomas el segundo sin costo alguno. Y esa oferta empieza ya porque hay que la gente que venga a disfrutar de la playa, a conocernos, a chequear un poquito y de paso pues se toman un buen cóctelcito y disfrutan del mar y de nuestra compañía claro que sí hay que olvidarse un poco de todo, de todo que ha pasado, aunque siempre va a formar parte de nuestra vida, pero hay que desconectar de todo eso y tener una mente abierta, disfrutar y pensar, pues fíjate que con esto también da un buen servicio Isabel sí. ayuda a muchas personas a recuperar la alegría, a recuperar sí. sus sueños a saber que estamos aquí en la Costa del Sol que sí. estamos en un paraíso sí. y que con poco, no hace falta tampoco mucho sí, para exacto. estar bien exacto. y aquí da todo ese servicio completo en calidad, precio exacto. y tenemos prácticamente de todo Así que yo creo que iba a terminar con un mensaje Isabel. qué te parece que a ti yo sé que eres una persona un me mensaje si sí. sabes cuál es nuestro mensaje es un eslogan del hijo de mi hermano y lo vamos a aplicar a nuestro eslogan en chiringuito nuevo chiringuito arenal beach pídeme lo que quieras que yo te lo consigo aquí tenemos de todo lo que queráis muchas gracias isabel sabes que que estaremos aquí apoyándote siempre porque es una persona magnífica gracias es una persona tan joven como eres que luchadora yo sé que cuentas con la familia que esto se ha sí. convertido hoy por hoy con el apoyo de la sí. familia y ayudándote todo verdad una piña sí todo absolutamente como una piña no toda mi familia y especialmente mi hermano Antonio que está a mi lado y para todos 100% conmigo eh, gracias a él que me da la fuerza y el apoyo que realmente necesito es que yo estoy aquí. A mi familia en general, pero Antonio me está apoyando muchísimo y le agradezco mucho porque vamos a salir adelante y creo que vamos a triunfar. Y todos los compañeros de los chiringuitos, con cariño y con sonrisa y con buena energía, va a haber para todos, seguro, seguro que sí. Feliz temporada. Gracias, gracias. Ti. Antonio Amaya es un experto espetero y nos muestra aquí, bueno, pues este cuadro. Es que realmente es un cuadro, falta poner un marco. Qué bonito que te ha quedado y qué profesional que eres, Antonio. Cuéntanos un poquito la que empieza la temporada, qué es lo que más demanda pues el cliente. Pues el cliente siempre la cerdenita. Y ya más así el, el calamar y la, la dorada. Claro, y esta, esa sardinita pequeñita que tiene la característica que es la típica de Málaga, porque luego hay muchas sardinas que vemos súper grandes, muy gordas, pero esta es la de aquí, esta es la malagueña, ¿no? Esa es la malagueña, esta es la como que le dicen la manolita. Manolita, y manolita. que parece plata, parece un colgante de plata. Eso es plata, plata. Es plata que está, está pintada <ríe> Pero, Antonio, esto tiene su dificultad, ¿eh? Porque no todo el mundo es capaz de hacer un espeto, hay gente que revienta el pescado, ...que revienta las sardinas que son más chiquititas... ...más difíciles, más complicados. ...cuéntanos un poquito cómo tú has aprendido... ...esta técnica, ¿con, cómo y con, con cuántos años empezaste? Bueno, pues yo empecé con, con 19, 20 años... ...en la playa en Torremolino, en Playa Más... ...y en fin, y ya llevo unos poquitos de años... ...y la verdad, todo el mundo como usted ha dicho... ...no, no sabe en sardinas... ...porque la revienta y, y en fin, eh, como sí. yo digo es un arte... Claro, y esto es lo más sano que hay, ¿eh? Bueno, tenemos aquí, bueno, pues que está llevando también... ...el hermano de Isabel, lo tenemos aquí a la izquierda... ...vente aquí conmigo ya que estás venido aquí... ...que vienes con tu mascarilla... ...yo como llevaba la distancia, la... pero lo ponemos a distancia... ...y bueno, pues ahora empieza la temporada, ¿no? ¿Cómo está llevando esta etapa? Acabamos de empezar el sábado pasado... ...y la verdad con muchas ganas, con mucha ilusión... ...le hemos dado un poquito un cambio a, a lo que era antiguamente... ...hemos puesto los respetos, como lo estáis viendo... Hemos puesto, hemos hecho una carta diseñada como para, para todo el público y tenemos de todo, o sea, desde el pescadito frito, los espetos que este año creo que van a ser un éxito y como veréis pues una playa estupenda y un local muy bonito. Bueno, te estáis rodeado de un gran equipo de profesionales, como es Antonio, que nos estaba hablando de su técnica. Empezó él con, con muchas ganas con uh -huh. este tema. Sí, sí. Y fíjate, ¿no? Que ahí hace calor, que pero ¿cómo aguanta, no? Como, fíjate cómo son los profesionales? Hay, hay que ¿sí? tenerlo bien refrescado. <risa> sí, sí, mira, <risa> como agüita. lo vemos ahí trabajando, ahora está con la leña, ¿no? Dándole un poquito más de, ¿no? Organizando que esté repartido, ¿no? Un poquito más de sí, calor, sí. nos dice. La verdad, bueno, Antonio, y... estamos muy contentos. Eh... ...fue verlo y decir, este es la persona que yo necesito aquí... Uh -huh. Tiene mucha experiencia, más de 15 años de experiencia siendo especto, o sea que yo creo que aquí Nadie se va a quejar de un, de un especto Bueno, además soy unos profesionales Y esto de ahora que el negocio sea familiar Me encanta, porque la unión hace la fuerza Y vosotros siempre habéis estado en una familia muy unida Exactamente que hemos estado en la boda, incluso sí, de... Sí. Bueno, eh, no es la boda, en el aniversario Diríamos, la boda de, la, de oro era, ¿no? La boda de oro ¿no? Sí, sí. Y vemos una familia tan unida, que eso es tan bonito uh -huh. Y eso yo creo que esa energía Va a hacer que sea una temporada Mejor que nunca para vosotros. Esa energía ¿sí? la que queremos transmitir aquí: que sea un lugar para las familias, para los amigos, que sea un lugar en que la gente se sienta cómoda, dar un buen servicio e invitar a todo el que vea el programa que, que venga. Claro que sí, más, bueno, si todas las personas que vengan, cambiaste que este programa, si vienen de, y nos dicen que nos han conocido, gracias a través de tu canal. Les invitamos una copita de cava de bienvenida. Oye, qué bien, qué lujo, ya sabéis, ¿eh? acordaros siempre, ¿eh? acordaros, acordaros. Bueno, también me gustaría que recordaras eh, si tenéis una página web o un teléfono para hacer la reserva, porque yo opino que es mejor reservar, para cuando lleguemos tengamos nuestra mesita, y ya sabrá, sepan que, bueno, que vamos a estar allí, que si queremos una paella también eh, encargarla con tiempo, uh -huh. hablar un poquito de esa página web que tenéis, y bueno, de un contacto para hacer la reserva previa. Bueno, a la mí. página web es www.arenalbeachmarbella.es, a través de ahí se pueden hacer reservas. También en Chiringuito Arenal Beach en Facebook, también se pueden hacer reservas por ahí, por Instagram. Y los teléfonos, eh, los mismos de antes. Lo ponemos están, en pantalla, están, ¿no? En pantalla. Bueno, pues fijaros en pantalla que ahí están saliendo, bueno, dinos algún plato que tú recomendarías de aquí, aunque son todos riquísimos. Pero todo para riquísimo. ti, por ejemplo, que dices tú, si tuviera más que comer un plato, ¿cuál pues repetiría, no? ¿De cuál repetirías? Mm, ahora mismo los espetos. <risa> los espetos la repeti sensación. repetimos, sí, repetimos. Sí. La, la doradita, la lubina, queda muy bien. Antonio le mm, da el punto perfecto al pescado. Y aparte de eso, tenemos para todos los gustos: Tenemos comida para vegana, para celíacos, mm -hmm. eh, arroces. Carne, Esas un ensaladas poquito, también un tan buenas. Esas también, porque el que viene claro. de la playa que no quiere tal... Bueno. Por supuesto, bueno. porque la gente piensa que, la, que aquí nada más que vamos contra pescado, porque estamos en la costa no, del no, sol. No, pescado, pero eso es un error, porque también hace carne muy buenas... Frituras ¿eh? malagueñas, o sea, todo tipo de fritura. <risa> y eh, a partir de la próxima semana, también lo digo, aprovecho para decirlo. Claro. Los martes vamos a tener eh, paella para dos, con una caña. ...a 10 euros, mínimo para dos personas... ...y los miércoles vamos a tener espetito de sardina... ...con una caña, 5 euros". Pues un, muchísimas que gracias, que gracias por amada. atendernos. Y ya sabéis que es un sitio aquí muy bonito. Eh, si quieres un poquito definir dónde estamos ubicados, porque esta zona tenemos aquí unas dunas naturales con la arena natural, que para la playa es fabuloso. Si quieres eh, hacer una introducción de la ubicación donde estamos, para que las personas que quieran venir nuevas, que no lo conozcan, porque habrá ah, personas que a lo mejor vale, no la... lo conocen, aunque es muy difícil sí, que sí. alguien no lo conozca, pero bueno, por si acaso. Vale, la dirección exacta es eh, Avenida Miguel de Cervantes, sin número. Estamos en la salida del Rosario. Y la, la urbanización Arenal. abierto todos los días? No, me imagino a, con eh, esa temporada. Por el momento estamos cerrando los lunes. A mm. medida que avancemos las fases <ríe> y empecemos a ver más gente, pues eh, abriremos todos los días. Pues enhorabuena no, por, por el momento, ser tan los lunes valiente. Que hay que <ríe> Gracias. Gracias a ti, Elena. Bueno, Antonio, vamos a también de Antonio, del de Espetero. ...que le damos el micro por si quiere añadir alguna cosa más... ...porque claro, eh, podemos poner más tipos de pescado, ¿no Antonio? Ahora mismo, ahora mismo también vamos, estamos pensando también... ...cuando pase las y esos los pulpitos también espetados... ...las patitas de pulpo y gambas también... Uh -huh. ...los que son garabineros y gambitas. Claro, aquí pescada. por lo menos hay que venir una vez a la semana... Es una costumbre más esto, sana, pero vamos, yo creo que, un que un para vivir los días para probar cosas distintas. Un lujo. Que se nos va la temporada. <ríe> Como le hemos empezado más tarde, pues habrá que venir más veces, digo yo, ¿no? Yo... Para aprovechar, para recuperar tiempo perdido. Esto de confinamiento, esto se merece un lujo. Bueno, es una maravilla. Te digo que esto le pones un marco y da pena hasta de comérselo, vamos. Sí. Que lo pondría yo, vamos, en el salón de casa, <ríe> por lo menos. Gracias, Ándale, por atendernos. Un placer, enhorabuena por tu trabajo. Sie siempre a ustedes. Gracias. Nada hay que realizar muchas cosas de chiles que hemos los vinos gastronomía muchas cosas y que bueno pues tenemos aquí esta gran chef que es Andrea toledo que forma parte del equipo y de la familia de isabel domínguez y que nos agrada mucho entrevistarla es genial hoy la verdad es que me ha gustado un poquito más de plato quizá eh, del espeto porque es la época pero aquí hay unos platos ...cocinado por esta gran Che... ...que no lo va a definir ahora... ...y que ya vendríamos en otro momento... ...a probar ese arroz cardoso... ...que es muy típico también de tu tierra... ...y que lo hace bueno, genial ¿no?... <risa> ...cuéntanos un poquito... ...cómo mmm, empezó ¿no?... Eh, ...tener tu eh, conocimiento... ...de lo que era un Che... ...de la gastronomía... ...de gustarte esta profesión... al fin y al cabo ¿no?... Fin y ...al cabo sí, bueno realmente... ¿Cómo, ...¿cómo llegaste a tener esta vocación?... ...porque esta es vocación ¿no?... ...sí vocación... ...bueno de, realmente desde pequeña... ...desde muy niña... He tenido claro siempre que me ha gustado la gastronomía, o sea, toda mi vida yo quería ser cocinera. De hecho, empecé muy pequeña, muy pequeña, y pues mi, mis padres siempre me decían que no me acercara a la cocina. Mi madre cuando tenía cosas que hacer, ya no cocine, no hagas nada, que cuando cuando ya, ya llegaba siempre tenía algo hecho. Algunas veces desastres, claro, pero bueno, eran divertidos, pero siempre me ha gustado. Te gustaba, de siempre. Sí, sí, de siempre. De hecho, cuando estudié cocina fue en contra de mi padre, porque mi padre no quería. Y sé que era un trabajo muy duro, cuando todo el mundo quiere disfrutar, tú estás trabajando más, que son las fechas pues, del verano, las navidades y tal. Pero al final pues siempre le dije que sí, que es lo que quería, lo que quería y, y viajar y ver estudiar lo que es la gastronomía de todas partes, me encanta. Eh, ¿Y me tu gusta. mayor satisfacción cara del cliente? Por ejemplo, cuando un cliente lleva un plato de la cocina y está todo realmente vacío, vacío, parece buah. que un poco más se come en el plato. Sí, eso eso que siempre le algún... para ti es la bueno, satisfacción mayor. Eso me encanta, me encanta. Y más cuando de verdad que tengo mucho trato también al cliente, de muchos años, y me encanta cuando el cliente te busca, que es lo que más llena un cocinero. Cuando el cliente viene, pues en, sobre todo en la, la costa, ¿no? que estamos, que son 5 o 6 meses, mm -hmm. Y el cliente va en busca tuya y dice, ¿dónde está trabajando? Te llaman por teléfono o te encuentran por la calle. Ah, en tal sitio, pues voy a ir a verte y tal. O sea, es muy es divertido. Bonita, ¿no? Y te llena, te gusta, te llena. Sabe muchísimo. Sobre todo con este sol, con esta playa, que estamos aquí, en familia. Es una gran alegría. ¿Te gusta trabajar con el plato platos de temporada, por ejemplo? Tú sabes que cada temporada sí. pues tiene, por ejemplo, o alcachofa, o alcergas... Claro, o sí. Me encanta. Bueno, pues lo... Todo lo, que, bueno me tempo, mucho lo que da la temporada. Lo, lo que da la temporada. Y, y disfrutar lo que da en nuestra tierra, en nuestro mar. Sobre todo es la parte de la cocina. Entre más natural, más me gusta. Mm -hmm. Disfruto mucho con los platos de natural y antiguos. Es lo que más me llena de trabajar. Y sobre todo, pues dedicarme un poco, que lo he hecho muchos años, el tema sin gluten, el, la comida vegana. Que tengo Oye, eso es otra clientes? cosa, ¿cómo te has adaptado a todo esto? Porque antes no existía. Mira, esto es que eh, una, es toda una es, etapa nueva de la vida eh, también, eh, a base del COVID-19. <risa> <risa> Aparte de todo eso, tenemos ahora. Mira, el tema de sin gluten nació hace muchísimos años, que estuve trabajando en una empresa. Y me inculcó poco a poco porque los dueños eran celíacos. Entonces tenía mucho problema para ir a comer. Y a raíz de eso, pues fue naciendo más la, la gana de, de que todo el mundo coma. Porque en una mesa, tú te, te reúnes con tus amigos y dices: Jolines, yo no como huevo, no soy intolerante al huevo, al lácteo. Entonces es muy complicado hoy en día para ir a comer en grupo. Yo yo misma soy alérgica a ciertas cosas, entonces no puedo comer ciertas cosas. Entonces pues nació de eso, de estudiar, involucrarme en todo el tema. Y, y vegano, pues tengo muchos amigos veganos, completamente veganos, o sea, cien claro, no por sea por si viene a un cliente que llame eh, a, ah, antes con reserva sí. y diga, mía, que queso y vegetariano, ah, no, pues le ponéis oda hasta ahí. Sí, completamente, tema ¿no? me gusta que venga gente en una mesa con muchas variedades, porque es la satisfacción del, del, co del chef, del cocinero, del equipo de cocina. Ah, tenemos esto, tenemos en una mesa pues, cuatro personas diferentes cada plato. Pero son muy bien, te llena muchísimo. Me la gusta. verdad es que siempre se ha dicho que somos lo que comemos, no? Exactamente. Y comiendo cosas naturales, cosas de la temporada, yo creo que nos vamos a sentir mejor, no? Porque si sí, te que... sientes muy bien, mira, yo te digo que te hablo por mí misma, no? Yo soy muy alérgica, al poco, todo, eh, incluso a las cremas, en fin, el cosmético, hay que tener mucho cuidado y. Te da una satisfacción cuando vas a un sitio y le explicas al camarero, mira, soy alérgica a esto, y el camarero transmite eso en la cocina, y tú tienes un cuidado y tienes algo especial, y tienes todo separado, esto para en caso de un celíaco, yo tengo todo separado, toda mi cocina está separada completamente para cada tipo de persona, porque es un, aparte que es un riesgo que corre la cocina cuando alguien se intoxica, que la gente cree que es una broma, pero no es nada, no es broma, juegas con la salud de una persona. Entonces, pues eso es lo que estamos transmitiendo con Isabel. Cuando Isabel me comentó, le digo, Isabel, pues mira, yo creo que el, lo que me falta ¿no? es completar todo. Y aquí tenemos todo. Pues tenemos desde de un espeto hasta un sin gluten. Pues, tenemos todo tenemos casi Pero todo casi pare... todo, ¿vale? <risa> eh, todo el mundo tiene mm, su plato estrella Yo creo que todos wow. los chen, en casa una persona y tal siempre dice bueno pues bueno. tengo un plato que es el mío no y que la gente tiene que probar que tú dices no no puedes venir Desde aquí solamente por el espíritu tiene que probar plato, es plato es estrella mío. para mí es, es el humus porque me encanta es mi me encanta, puedo comer constantemente y, por supuesto, las paella, paellas. Soy de arroz 100%, ¿sabes? Claro, eso ¿sabes? de entreme, ¿no?, para sí, picar, ¿no? Para picar, una, un, y, buen, un, bus, un, un buen Y luego un buen arroz con mariscos, Y un marisco. <risa> ¡Qué bueno! <Es> <risa> Hoy tenemos que hacer esa receta, sí, ¿eh? Sí, sí. Cuando quieras, cuando quieras. ¿eh? ¿Eh? Hoy, no, hoy no te voy a hacer una serronas, pero el próximo día. No, no, no, no, no, no. Entramos en el corazón del restaurante que es la cocina cierto, y grabamos una receta, ¿eh? Está muy Ahora, bien. Ah, tú sabes que cada, como dice el refrán, cada maestro tiene su librito y cada uno le da su toque, cada ¿no? Cada uno tiene su toque. La paella es un plato que puede jugar y varía. Tú un, ninguna paella es igual en ningún sitio. Mm. Pero todos tenemos ese mismo toque, similar. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que no, hay problema y, y es importante que el cliente se adapte al nuevo chiringuito. Pero, Pero Andrea ¿tú tienes alguna receta esa de, de la abuela? Tengo. La tengo receta, secreta, la receta, de la receta secreta de la abuela. ¿Tienes tu receta vale secreta? muy antigua, que es el brownie vegano. Qué curioso. Mm, pues suena, suena curioso, ¿sabes? ¿sí? Muy curioso por de tener familia vegana en aquellos años, ¿sabes? Mi bisabuela dicen que era vegana, y de hecho tengo mi hermano vegano y una sobrina vegana, pero completamente, o sea, no toleran nada, es bueno. curioso, y esa es la, es la tradición de mi familia, de hecho cuando voy a Chile hacemos competencia, ¿no?, Qué queda más bueno, creo que es más rico, porque toda una, cada uno de nuestros familiares lo hace de una forma o de otra manera. Pero bueno, creo que todos están bueno y están hecho con cariño, muchísimo. Para ti, Andrea, ¿qué no puede faltar en tu cocina? Tiene que haber algo que no puede faltar por nada del mundo, si no te va, vamos. Lo que no puede faltar en mi cocina es el picante y el cilantro. El picante y el, sí, cilantro. el cilantro, curioso, sí, ¿no? Trabajo mucho con el picante y el cilantro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tenéis y... que probar muchas cosas novedosas que tenemos de picante y cilantro. Bueno, yo sí. creo que ha sido felicitada por muchos clientes de este restaurante. Sí, y gracias que a que Dios lo vas muy a bien. hacer toda de la temporada, Andrea. Sí, sí, sí, es, sí. Aquí ya no, no la temporada y el año siguiente ya fuerza que la gente se anime y no tengan miedo a probar. Uh -huh. De hecho, todo el, hasta el momento ya muy poquitos días todo el mundo ha ido contento y todo bien, además con este sol de hoy, vamos, aquí nos quedamos a vivir. Paraíso, ¿no? total, paraíso total, paraíso. Bueno Andrea, tenemos pendiente esa receta, Por supuesto, le decimos a todos los telespectadores, son testigos, de que vamos a hacer próximamente, próximamente muy una, una, receta. una receta, así que ya sabéis, y tener en vuestra mano una agenda, para anotar los ingredientes la elaboración porque la podemos hacer en casa. Claro que Aunque sí. Aunque cada seguro. uno le dé su punto, seguro pues... que va a haber un punto que no nos va a decir Andrea, pero bueno. Que no no aquí sabemos. no hay secreto, aquí no hay secreto. Todo esto es familiar. No familiar, ¿no? Y no no hay ningún tipo de secreto que cualquier persona por pues lo puede hacer en su casa tranquilamente. Pero, muy tomaremos nota, en Andrea, por su, por próximamente. Pena, quedo, eh, me quedo, con tu palabra, ¿eh? Claro pronto. que sí, yo con la tuya. <risas> Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo tan bonito que nos hacéis disfrutar. Yo creo que tiene que ser muy muy satisfactorio es, mira es muy bien como la gente disfruta disfruta y cuando la gente dice Dios preguntas cómo viene los platos los camareros hay un problema Andrea todo buenísimo pues hay hay justo para todo no hay gente que le gusta la comida más salada menos salada pero bueno si le falta sal no hay problema siempre se le puede echar el problema es que está salado no <risa> bueno <risa> no ya nada. conocemos la salsa de arenalbi y esa y es Andrea Toledo <risa> que pone la salsa esos platos ¿no? con el su buen aquí. hacer con su sí. buen hacer muchísimas gracias a ti Elena y la receta y muchas gracias por venir a ti